Querido estilócrata, para muchos seguir normas de etiqueta a la hora de sentarse en una mesa a cenar o a almorzar es algo que ya está pasado de moda según ellos. Sin embargo, para otros es precisamente en la mesa donde se ve la educación de las personas y por lo tanto, es donde deben cuidarse con más precisión todos los movimientos que hagamos con el objeto de no desagradar al resto y mostrar buenos modales. Cuando se está en la mesa, los modales cobran un mayor protagonismo a continuación van 18 reglas de etiqueta básicas a la hora de comer que no debes romper si quieres mantener un comportamiento adecuado primero apoyar los codos sobre la mesa solo se deben apoyar las muñecas o el antebrazo segundo apoyar la cabeza en las manos Tres, Poner los cubiertos apoyados a los bordes del plato como si fueran remos. Si necesita dejarlos, los cubiertos deben descansar cruzados sobre el plato. 4. Agacharse o inclinarse en busca de la comida. Son los cubiertos los que deben subir hasta la boca y no la boca hacia los alimentos. 5. Levantar o volcar el plato de sopa para terminarlo. 6. Soplar la sopa o la comida para enfriarla. Eso no lo hagan. 7. ¿eh? Sorbetear la sopa, la bebida o el vino o cualquier otro líquido. 8. Decir ¡ah! Después de beber es un acto de muy mala educación. 9. Golpear los cubiertos en el plato. Ni hagas sonar el cuchillo cuando corta un trozo de comida. Eso tampoco se puede hacer. 10. Sonar los dientes con los cubiertos o golpear los dientes con el tenedor o la cuchara. 11. Tocar el jarro o botella con la boca del vaso o copa cuando se sirve. 12. Empinar el vaso hasta tomar la última gota. 13. Tomar líquido con comida en la boca. Por favor, no lo hagan. 14. Llevarse el cuchillo a la boca. 15. Utilizar el celular durante la comida. Esto incluye hablar por teléfono, mandar mensajes o leerlos. O simplemente interactuar con el celular, ya que es de muy mala educación. 16. Hablar con la boca llena. Por favor, no lo hagan. 17. Abrir la boca antes de tener la comida casi en los labios. Hacerlo antes es de muy mala educación y demuestra ansiedad. 18. Utilizar los dedos o algún mondadientes para sacarse la comida atrapada entre los dientes. Tampoco se acepta utilizar la lengua, salvo si se puede hacer muy disimuladamente. Lamentablemente se debe mantener estoico hasta finalizar la comida y hacerlo muy en Amigo Amigos de Estilocracia, dinos qué opinas.